Ya no sé qué coño es tener tiempo libre Llegando tarde a los sitios de siempre Tocando el timbre ya estoy hecho un hombre En tu océano nadando donde cubre La caída duele más si es desde la cumbre Pasé directo hacia la incertidumbre Por las noches pido lumbre, pido lumbre Pa' conseguir tu number. Todo en orden, vaya lumbreras es este joven Camarera, ese vaso que colme Decisiones que tomé, que tomé entonces A cierta hora no valen si veo doble ¿Qué cojones pasa? decía Será la rutina, yeah. las discusiones, las ilusiones en pie todavía Y yo, hablando con nuestra relación por la ouija Yo ya cerré fronteras en lo que hay dentro de mis vértebras No quiero verme más en esas, no soy Forrest Gump, joder Me como la caja entera y al destino que le den No me come la oreja ni Tyson No me cuentes tu problema, no soy Houston Ni el ministro de tu felicidad nah, Mi amabilidad se quedó sin suministros Yeah. En vez de 5-10 hasta que se gaste No me acuerdo de lo que gasté Wasted, las penas en la espalda, a lo arrastre Cualquier día bueno para salir un martes yeah. En el amor tapón, a lo básquet Llevo unos meses a los cine de slasher Puro amor de antes, ligando en bares Escuchando los 80 como hacía tu padre Caminatas pa' volver, rollo las dos torres Todos los polvos se barren el placer por placer aburre y la rutina también, así que corre cobarde Pillando por el carre, 40 de volumen, consejo mandando el horario al carrera Ahí le tienes, saliendo a las 12 del curro y a las 10 del after, haciéndolo al revés Cada vez me da más asco todo lo que acabe en ismo, menos yo mismo, hostia, puto egocentrismo Me quiero tanto que si no me quieres tú, será por tonta la peli que te montas, sí, me la he visto cien veces, ¿qué te piensas? Cuéntame otra, anda, sácame de prota, como siempre, en el papel de malo que te inventes